En esta clase vamos a estudiar las definiciones inductivas. Mira, hasta ahora lo que hemos estado haciendo es recursión. La recursión, bueno, hemos visto definiciones recursivas eh, y esas generaban un esquema de inducción. Pero aquí la situación es distinta. Las definiciones recursivas son definiciones totales, siempre terminan, pero las inductivas no tienen por qué. Y vamos a poner un primer ejemplo de un conjunto inductivo que ustedes, eh, o una definición de un conjunto inductivo que ustedes estáis habituados a trabajar. Porque si yo quiero definir eh, el conjunto de los números pares, ¿cómo lo definiría? ¿Qué reglas usaríais para definir el conjunto de los números pares? Bueno, pues si pensáis... Eso lo podemos definir, el conjunto de los pares, eh, eh, a partir de dos reglas. Primera regla, el 0 es un número par, evidentemente. Bien, eh, y si tengo un número par y lo multiplico por 2, o le sumo 2, mejor dicho, si tengo un número par y le sumo 2, el número sigue siendo par. De esa forma, si empiezo en el 0, pues del 0 obtengo el 2, del 2 obtengo el 4, y así sucesivamente, pues voy formando el conjunto de todos los números pares. Pero pensar que es construirlo de abajo arriba. En la recursiva era de arriba abajo. Decíamos, es par si n-2 menos es par, y va bajando. Ahora lo estoy construyendo, estoy haciéndolo en sentido contrario. ¿Y cómo se expresan esos conjuntos inductivos en Isabel? Esos conjuntos inductivos que son muy habituales en matemáticas. Bien, pues la forma de definir un conjunto inductivo, mirad que nos aparece una nueva palabra clave, es eh, conjunto inductivo, que no es una definición. Voy a definir par como un conjunto inductivo. par va a ser el conjunto de los pares. En fin, he puesto par porque después voy a hacerlo de otra manera y no podía poner el mismo nombre a los dos. Bueno, pues el conjunto de los números pares va a ser un conjunto de los números naturales. Fijarse en otro detalle. Que los números naturales no estoy diciendo que sea la lista de los números naturales, sino conjunto. Aquí estoy usando la noción de conjunto. Y las reglas que hemos dicho son dos. Primera regla. El cero es un número par. Y a esa regla le pongo una etiqueta. Le voy a llamar esa etiqueta cero. ¿Qué dice la segunda regla? Si n es un número par, entonces... N más 2 también tiene que ser un número par. Y a esta regla le voy a llamar paso. Entonces ya tengo el conjunto. ¿Y quién es el conjunto de los números pares? Es el menor conjunto de los números naturales que se puede construir utilizando estas dos reglas. ¿Está claro más o menos la idea de la construcción de los pares? Bueno, y la diferencia, porque ahora lo que estoy diciendo es cómo hay... Hacia arriba y como ejemplo de este de pares os pueden venir a la cabeza muchísimo, incluso, yo que sé, el ejemplo de qué es un conjunto finito. ¿Cómo definiríais un conjunto finito? ¿Cuáles serían las reglas para definir un conjunto finito? Parecida a las que aquí ten, hemos visto las reglas para definir el conjunto de los pares. A ver, pues sería fácil, ¿no? Pues, ¿qué sería un conjunto finito? El vacío es un conjunto finito. ¿Y, si a, ¿Y cuál sería la otra regla? Si a un conjunto finito le añado un elemento, el conjunto sigue siendo finito. ¿Veis que con esas dos reglas se construye el conjunto de los números finitos? Se construyen los conjuntos finitos. Bueno, pues vamos a ver qué efecto ha tenido sobre Isabelle definir este conjunto. Bueno, pues se va cuando lo hemos definido, se, automáticamente se han creado una serie de lemas, es decir, se ha expandido la base de conocimiento. Una que es el par cero. Mirad, el par cero es simplemente el nombre del conjunto con la etiqueta que le he puesto a la regla, y esto es lo único que me está diciendo que el cero es par. De la misma forma, par paso lo que es la segunda regla. Y además de estas dos, pues, bueno, vale, eso era previsible está la regla de simplificación para el conjunto de los pares. Vamos a ver qué es lo que dice esa regla. ¿Qué es lo que me dice? Bueno, pues me dice, eh, no, la de impar, la de impar, lo tendría que definir. Más adelante lo vamos a hacer, la mezcla de pares e impares. Bien, esto solo es, solo definiendo lo que, a ver, eh, Claro, los impares los tendría que definir de otra manera. Esta solo es para producir números pares. ¿De acuerdo? Bueno, y mirad cómo lo caracteriza la regla de simplificación. La regla de simplificación, que dice? Pues A es un número par, el igual es sí, solo sí, A es igual a cero, o existe un N, tal que N es par, y A es precisamente N más 2. ¿Veis que esta es, al fin de cuentas, esta fórmula de aquí? Es la que me está caracterizando quiénes son los números pares. Bueno, pues esa es la regla de simplificación del conjunto de los pares. Bueno, y vamos a empezar a demostrar propiedades del conjunto de los pares que acabamos de definir con esas dos reglas. Primero, que todos los números que son... De la forma 2 por K, donde K es un número natural, son números pares. Bien, ¿cómo podemos enunciar el lema? Bueno, le pongo un nombre y le voy a decir que los dobles son pares. Los dobles de un número natural es par. Y lo que quiero demostrar es que 2 por K es par. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Hombre, como K es un número natural, puedo usar la inducción de los números naturales. Digo, inducción en K. Y entonces, al decir que lo voy a hacer por inducción en K, ¿qué me hace? Primer caso, cuando K es cero. Segundo caso, cuando K es, pues vamos, para cero y para el siguiente de K. Este es el caso base de los naturales y este es el paso de la inducción de los naturales. Bueno, ¿cómo se va a demostrar el primer objetivo? Que 2 por 0 es par? Bueno, eso es fácil y lo único que digo, no estoy en la detallada, sino en la aplicativa no detallada, simplemente aquí qué es lo que tengo que usar. Hombre, lo que tengo que usar es que eh, el cero es par, porque si no añado, si digo solo por fin, ¿qué creéis que va a pasar? Es decir, le quito lo de añadir. Dejo sin. ¿Veis el simplificación sin más? ¿Qué es lo que ha hecho? El simplificación sin más ha multiplicado. 2 por 0 es 0. Pero le queda el objetivo de demostrar que 0 es par. Y eso no lo sabe. Para que los use, le tengo que decir, bueno, pues además amplía la base de conocimiento añadiendo el hecho que el par, que el 0 es un número par. Bien, de la misma forma, el siguiente que me queda es que si 2 por k es par, 2 por el siguiente de k también tiene que ser par. Lo mismo. Aquí, ¿qué es lo que estoy usando? Hombre, esencialmente estoy usando la regla del paso de los números pares, para que se queden claros Si la quito, veis que lo que ha hecho, pero me queda aquí por demostrar que si 2 por k es par, el siguiente del siguiente, de 2 por K es par, pero ¿cuál es la regla que me permitía hacer esto? Pues la regla que me permitía hacer esto simplemente es la regla del paso de par. ¿Ha quedado clara la primera demostración? ¿La demostración aplicativa no detallada? Vale, pues una vez, voy a hacer primero simplificarla, esto lo puedo, esta se puede simplificar, esta demostración, porque ya he analizado y ya sé cuál es la estructura de la demostración. Es por inducción y después hay que añadir el par serio y el par paso. ¿Cómo sería entonces la demostración automática para no tener que poner tanto los apps? ¿Lo tiene alguien ya en la cabeza? ¿Cómo se pasa de la aplicativa a la automática? Si alguien lo tiene en la cabeza, simplemente que diga que sí. Nadie. Bueno, alguien ya lo tiene. Enrique lo tiene en la cabeza. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, en fin, para que no haya conflictos con los nombres, le voy poniendo un 2 para, para si no habría un conflicto. Bueno, pues veis que qué es lo que le estoy diciendo. Base, por inducción en K. Claro, eso era esta de aquí. Y después lo tenía que hacer por simplificación. Pero en la simplificación que he estas dos. ¿Qué pasa si no pongo esta? Pues veis que me queda sin demostrar precisamente la del de par paso. ¿Qué pasa si tampoco pongo esta? <coughs> y lo dejo solo por auto. Veis que me falta la primera, que que el cero es par, que era la primera regla del conjunto de los pares, y esta, que si dos por k es par, el siguiente. Luego está claro que son. Hace unas simplificaciones, pero al final llega a necesitar esas dos reglas y por eso la he añadido. Eh, a ver, mirad, lo que está preguntando Marina es qué pasa si quito auto. ¿Entiende lo que ha pasado, Marina? ¿Alguien entiende por qué con sin solo no lo hace? Venga, a ver, ¿qué es lo que falta aquí por hacer? No es por lo que dice Enrique, él solo hace un caso. Bueno, a ver, lo que dice Enrique sería, bueno, a ver, lo que dice Enrique es, en lugar de este, ponerle eh, sin all. ¿Está ahora claro? ¿Por qué así no lo hace? Porque de los dos subobjetivos, mirad. Cuando yo he dicho induc, hay dos, dos subobjetivos. Si digo sin, el simplifica solo se refiere al primero. Entonces, simplifica el primero y le queda pendiente el segundo. ¿Veis? Aquí le queda pendiente el segundo. Entonces, para que lo simplifique todo, sería single. ¿Ha quedado clara? ¿Está claro? Bueno. Seguimos. Ahora vamos, hemos visto la aplicativa, hemos visto la automática y ahora vamos a, a meternos en más detalle. La estructurada, vamos a profundizar en los detalles. En lugar de hacerlo más corta, más detallada. Bueno, entonces decimos, la primera es, digamos, aquí le he puesto estructurada muchas veces lo que llamo declarativa no detallada. Es para tener solo la estructura de la declarativa. Inducción en K. Entonces me queda dos subobjetivos. Digo, bueno, pues demuestra el primero. El primero lo que tiene que demostrar es, esto, esto lo puede hacer, vamos a ponerle como antes, simplificación añadiendo parcero. Vale, ya he demostrado el primero. No hace falta insistir que si no pongo, si no pongo el parcero no lo demuestra. El segundo. Lo mismo en el segundo, le quito también lo de auto, simplificación añadiendo parpas. Veis que esta es, al fin de cuentas, la estructura, ¿no? Tengo que demostrar los dos casos. El primero lo voy a demostrar con parcero y el segundo con parpas. Pero esta es no detallada, porque aquí estoy añadiendo sin. La detallada es llegar al sin only. No siempre, por ejemplo, en la relación. ...última que habéis hecho, no siempre hay que llegar hasta la detallada... ...todo con sin only, porque en fin, depende de la naturaleza del problema... ...puede ser que bajar hasta, la, hasta las reglas elementales de, Isabel, de Isabelle... ...aunque sean muchas, pues Isabelle tiene 20.000 reglas... ...bueno, puede ser demasiado detallado, pero en este caso... Es posible, así que en este caso sí lo vamos a hacer. a hacer la demostración detallada. Y la demostración detallada es llenar estos huecos. Y mira que entre el blanco y el negro hay muchos matices. Entre dejarlo solo sin más y llegar hasta todos los detalles bueno, vale. Pero lo que sea es mucha aritmética, que es donde más detalle hay, eso se lo dejo. ¿Por qué? Porque eso es como cuando se dice, esos son cálculos que con la calculadora lo hace. Porque ahí es donde normalmente se mete en muchos más detalles. que hay un poquito, pero no son demasiados. Así que lo vamos a hacer. Mira, primero le digo, quiero hacer la demostración por inducción. Y entonces está claro lo que tengo que demostrar. Lo primero es que 2 por 0 es par. Bueno, pues empiezo. Y ahora como quiero meterme en los detalles, ¿cómo demuestro? Me pregunto, ¿cómo demuestra Isabelle que 2 por 0 es par? Primero. 2 por 0 tiene que ser 0. Hombre, claro, hay una regla. La regla es la regla de multiplicar por 0. Pero esta regla, es lo de siempre, ¿cómo sé? Porque, hombre, yo le podía haber puesto aquí sin detalle, decir, por simplificación. Y entonces, bueno, lo hace. Lo, lo dejo que Isabel busque. Pero, ¿cómo buscaría esta regla? Yo quiero 2 por cero, Pues entonces lo que le digo es: busca en la base de conocimiento una regla que sea algo multiplicado por cero. Y al buscar algo multiplicado por cero, pues ya hay, veis todas las que hay. Y aquí hay una que al multiplicarse a la derecha, m por 0 es 0. Pues esa es la que necesito. Pero. Pensad que esto es para los números naturales. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo 2 por 0 igual a 0, ¿y sabe, sabe en qué tipo de aritmética estoy? No, porque podrían ser en la aritmética de números enteros. Entonces, para decir que estoy en la aritmética de los números naturales, por eso he puesto aquí el tipo, que 0 es de los números naturales. ¿Vale? Así que lo he buscado con el... Buscar el teorema, que es la herramienta que siempre utilizamos para analizar la base de conocimiento, porque la cuestión no solo es demostrar, sino saber por qué o cómo llegar. Y aquí lo tengo. Ahora una pregunta que podéis hacer. ¿Y qué pasa si le quito que cero es número natural? ¿Lo seguirá demostrando o no? Veis que si lo quito... Entonces no lo demuestra. ¿Y por qué no lo demuestra? Porque es que del 2 y el 0 no sabe nada. Y eh, Isabel no sabe en qué tipo de aritmética está trabajando. No puede deducirlo. Entonces, eh, no tampoco. Eh, entonces, lo que está diciendo es poner aquí NAT, ¿no? Lo veis, lo he puesto y tampoco. Es decir, que la única forma de hacerlo es ponerle el tipo. Es decir, que estoy trabajando en los naturales. Bueno, mira que esto es una cosa muy tonta, que 2 por 0 es 0. Y una vez que tengo 2 por 0 es 0, ya usando aquí... Ah, me voy a demasiado. Yo sé que 2 por 0 es 0... Y como la regla par cero me dice que cero es natural, pues entonces, otra vez, usando solo la regla de par cero, pues ya he demostrado que 2 por 0 es par, que eso es lo que quería. A continuación, bueno, lo que tengo que demostrar, mirad que estamos todavía con los primeros temas, es que para todo número natural k, si 2 por k es par, entonces, 2 por el siguiente de K también es par. ¿Cómo se demuestra esto? Pues sea K un número natural. Eso es esto de aquí. Suponemos la hipótesis. Eso es lo que está en la línea 76. Supongo que 2 por K es par. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? Pues lo que tengo que demostrar al final es que 2 por el siguiente de K también es par. Pero... 2 por el siguiente de K, ¿quién es? 2 por el siguiente de K es el siguiente del siguiente de 2 por K. Todo el mundo ve que esto es evidente, que es una propiedad de la aritmética, que esto es, haciendo cuentas, ¿sale? ¿Alguien lo ve? Que 2 por el siguiente de K es lo mismo que el siguiente del siguiente de 2 por K. Bueno, Marina no ve y si yo le dijera a Isabelle, si lo ve... Si yo aquí le digo sin por simplificación, Isabel lo ve, igual que lo ha visto marines Pero, ¿qué, uso, ¿qué regla usa Isabel para hacerlo? Entonces, como quiero hacer la demostración detallada, pues me voy a meter en los detalles. Tengo que demostrar esta igualdad. Y como esto es una igualdad, ¿cuál va a ser la forma? Pues empieza en la parte izquierda. ...y llego a la parte derecha... ...no con un sí, solo sí... ...por eso lo pongo aquí... ...bueno, pues empiezo... ...2 por el siguiente de K... ...2 por el siguiente de K... ...es lo mismo que 2 más 2 por K... ...¿por qué? porque hay una regla... ...que la he buscado con busca teorema ...que me da este igual. ...ya tengo... ...el primer paso... ...y ahora... ...2 por el siguiente de K... ...es lo mismo... 2 más 2 por K es lo mismo que el siguiente del siguiente de 2 por K, por esta regla. En fin, a ver, aquí, para que veáis la regla, la voy a poner con PHM. no la voy a buscar ya que las tengo. Tengo la regla multiplica por sucesor a la derecha. ¿Veis? Eh, antes lo puedo quitar. Eh, ¿Qué es lo que dice esa regla? Pues que M por el siguiente de N es lo mismo que M más M por N. ¿Vale? Y la otra regla, la que he puesto aquí, suma 2 es igual a sub... Esa regla, que es lo que me permite? Esa regla es que 2 más N... Es lo mismo que el siguiente del siguiente de n. ¿Veis? Aquí yo que he usado esa regla la he usado aquí porque 2 más 2 por k es lo mismo que el siguiente del siguiente de 2 por k. ¿Veis? Y esto es donde tenía que llegar. Así que por esto ya está. ¿Vale? Esto para que no interfiera, lo dejo ahí si queréis. Bueno, lo borro para que lo voy a, a dejar. Bien, pues ya he demostrado la primera igualdad. Una vez que la he demostrado, aquí termina la demostración, encadeno. Entonces, demostrando, eh, eh, usando que 2 por K, que tengo? Tengo 2 por K es par. Y 2 por el siguiente de K es el siguiente, el siguiente de 2 por K. Si yo sé que 2 por K es par, la segunda regla de los números pares que dice... ...que el siguiente del siguiente... ...de 2 por K también va a ser par... ...pero es que eso es precisamente 2 por K... ...luego eso simplemente es... ...simplificación usando par... ...bueno, aquí está porque lo, lo dejé... ...lo borro, ...que lo que estuve era buscando... ...la... ...la regla... ...vale... ...bueno, pongo la demostración completa... ...bien ya ha quedado clara la demostración detallada. Veis que ya en todos los pasos, lo único que tengo son sin only o por esto. ¿Vale? Y que en esos casos, ya está. Y esto de aquí, lo que está en la línea 77, toda esta demostración del 78 a, al 85, toda esta parte, es lo que digo que muchas veces, pues... No se detalla totalmente y se deja por fin. ¿Por qué? Porque realmente aquí lo que hay son muchas reglas de la aritmética que se pueden hacer fuera o dejar, bueno, porque como esto es evidente, porque esto casi todo el mundo lo vio como evidente, que esto es una propiedad simplemente de la aritmética de los números naturales. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que nos planteamos después de este ejemplo, el objetivo que queremos es que, esta eh, definición <coughs> eh, es equivalente a la definición de par, la definición de par que tiene Isabelle. La, la definición de par que tiene Isabelle, en fin, se distingue por pues el nombre está en inglés, es que un número es par si es el doble de algo. Es decir, n es par si existe un k tal que, ay, la escribo aquí, la definición de par. Es un poco extraña el nombre. Es D def, La definición de VD. De dividir. Eh, bueno, y el par significa divisible por 2. Es, es un área. Decir que un número es par, es que se puede dividir por 2. Y es que se puede dividir por 2 es esto de aquí. Bien, pues cómo lo demostramos. Bueno, pues lo que tengo que demostrar es que si un número es par, según la definición de Isabelle, entonces pertenece, ya que aquí estoy haciendo un juego doble, que quede claro, el ser par con la definición de Isabelle, es que el número cumple la propiedad de ser par, y aquí en nuestra definición es que el número pertenece al conjunto de los pares, es decir, si cumple la propiedad de ser par, según Isabelle, entonces pertenece al conjunto de los pares. Bueno, como esto es una implicación, vamos a demostrarla. Supongo que el número es par. Si el número es par, entonces tiene que existir un K. Si N es par, tiene que existir un K, de manera que N es 2 por K, utilizando la definición de ser divisible, pues par es divisible por 2. Bueno, si ese K existe por la regla de eliminación del existencial, por la regla de eliminación del existencial, puedo obtener un K de manera que N es 2 por K. Bien, pero si N es 2 por K, utilizando la regla anterior, N es un doble, y en la regla anterior que hemos demostrado, que los dobles son pares, entonces, usando la regla anterior, ya puedo demostrar que n es par. Y con eso está la demostración completa. Bien. Ha quedado clara la primera demostración, que si es par, con la definición de Isabelle, entonces pertenece al conjunto de los pares. Y veis que la demostración es detallada. He usado el sin only, regla y sin only. Totalmente detallada. ¿Se entiende? Alguien que diga algo. Vale. Ahora, la siguiente pregunta. Ya la tengo y sé los detalles, es decir, sé lo que he tenido que usar. Veis que aquí está la estructura: he usado el existe, el, el, el, eliminación del existe, la definición de divide, la regla doble son pares. Entonces, ¿cómo sería la automática? Venga, pensadlo un segundo. ¿Cómo pasaría la demostración detallada a automática? si alguien tiene la idea, que ponga que sí. Vale. Bueno, y ya que la automática, lo único que, que va a ser automática usando solo que los dobles son pares. La def definición eh, de DVD, bueno, pues esa la saca automáticamente. ¿Qué pasaría si quito el auto? ¿Veis que con el, con el sin solo eh, no funciona? Entonces, dejamos el auto y el auto es el que más o menos ha hecho estas simplificaciones. ¿Vale? Pero, lo importante es que lo que estoy usando es simplemente esta regla. Bueno, y ahora vamos a empezar otra cosa, porque esta regla que hemos usado anteriormente, lo que hicimos fue... Esta demostración de aquí, lo que hemos estado haciendo, inducción sobre los naturales. Pero el conjunto de los pares que acabamos de definir también me, me genera un nuevo esquema de inducción. El esquema de inducción, inducido por una definición de un conjunto inductivo. Mirad. Eh, el esquema, lo tenéis aquí, el esquema de inducción, el nombre es par el nombre del conjunto, punto y, no. ¿Y qué es lo que dice el esquema? Lo veis que lo tenéis abajo en la salida, pero bueno, aquí lo he quitado. Si yo quiero demostrar la propied una propiedad X, eh, que el, el número X tiene una propiedad, y yo sé que X es un número par, vale, pues quiero demostrar una propiedad para los elementos del conjunto de los pares. X es un elemento de los pares. Sé que el cero la cumple. ¿Eso que era? La regla base. ¿Qué me faltaría? El paso de inducción. Y sé que si N es un número par que cumple la propiedad, entonces el siguiente del siguiente de N también cumple la propiedad. Bueno, si esta era la regla para formarla, bueno, pues si el cero la cumple y dado N que la cumple, el N más 2 también la cumple, pues todos los números pares cumplen la propiedad. ¿Está claro el esquema, no? Bien, pues con ese esquema voy a demostrar que los números pares son divisibles por 2. Mirad que los números pares, yo no he dicho nada de divisibilidad. Lo que he dicho es, el 0 es par, y el 100 si es par, el n más 2 también. No he metido nada de divisibilidad. Ahora lo que quiero demostrar es que, si n es par, entonces eh, también es par en el sentido de Isabella, es decir, que es divisible por 2. Bueno. Entonces, lo voy a hacer por inducción, pero, mirad, va a ser por inducción, pero la regla que voy a usar de inducción es la regla de inducción correspondiente a los pares. Y al decirle que lo quiero hacer con esta regla, ¿qué me dice? Bueno, tienes que demostrar, quiero demostrar esta implicación definitiva, que el de par. Primero, que el cero es par y suponiendo que el n es par, entonces, el siguiente del siguiente de n también tiene que ser par. Bueno, ¿cómo se demuestra el primero subobjetivo? Que el cero es par. Como no me voy a meter en muchos detalles, bueno, le, esta me la voy a saltar un poco, si no, no nos va a dar tiempo y hoy no quería. En fin, esa, la aplicativa me la voy a saltar. Ya Ahí la tenéis con todos los detalles y veis que, hombre, Casi todo, eso es lo que decía, porque aquí, bueno, me he saltado detalle. Aquí, eh, esto habría que darle más vuelta, pero son muertas siempre de la aritmética, no de, de la aritmética de Isabel. Pero la voy a hacer, bueno, esta sería, mirad, por la regla de inducción, y si no me quiero meter nada de detalle, simplifica todo. Claro, con esta ya la automática se obtiene automáticamente, porque digo, ¿cómo se demuestra? Por la regla de inducción y simplifica todo el objetivo. Otra vez, si no pongo simplifica todo, solo simplifica el primero, me queda el segundo sin simplificar. Pero vamos a pasar a las declarativas, que en las declarativas se ve más claro qué es lo que está pasando. Las declarativas aclaran más. Vamos a ver. Esto es lo que quiero demostrar, ¿vale? Y ahora sí que vamos a ir un poco más despacio. Primero, Vamos a hacer la declarativa no detallada. Vamos a ir a la estructura de la demostración. Me queda dos objetivos. Primero, que es par. Que el cero es par, eso por simplificación. Isabel se lo cree. No, ya me, después pasaremos a los detalles. Y lo que tengo que demostrar es esta implicación. Esta implicación que me está diciendo. Pues cogemos un n. Sea n un número natural. Y ahora vienen estas dos hipótesis. De n, mira que esto es que pertenece al tipo de los naturales, pero de n, ¿qué es lo que tengo que suponer? Tengo que suponer dos cosas. Que n pertenece al conjunto de los pares y que n es par en la definición de Isabelle. Bueno, eso es lo que pongo aquí. n pertenece a par y n es un número par según la definición de Isabelle. Le pongo... A la primera la etiqueta H1, a la segunda le pongo la etiqueta H2 y como estoy usando etiquetas, tengo que poner en medio el A. Pero esto ya lo que hemos hecho es traducirlo. Mirad que ya tengo la etiqueta, vamos, el H1 y ya tengo el H2 que el N es par. Bueno, y tengo que llegar al final de demostrar que el siguiente del siguiente de N es par. Bueno, pues vamos a ver cómo llegamos. Primero, sin nada de detalle... Fijarse que en este caso, lo que le estoy diciendo, a partir de estos dos, demuestra esto. Y le digo a Isabel, busca en la base de conocimiento de reglas que te viene y simplifica, sin meterme en detalle. Pero veis que esta es la estructura, ¿no? Que este va a ser el primer caso, que son simplificación sin detalle. Esta es la estructura del segundo caso y la demostración está completa. ¿Está clara la demostración estructurada, la estructura de la demostración? Ahora después nos vamos a meter los detalles. ¿Vale? Pero la estructura está clara, ¿no? Y los detalles en que los tenemos que meter es... Este sin, hay que aclararlo. Este sin, hay que aclararlo. Bueno, pues vamos a esas aclaraciones. Bien. ¿Cómo se aclara? Bueno, esto se busca al revés con el buscar teorema y... Isabel tiene un teorema que dice que el número cero es par. Bueno, pues sí, ese es el que necesito. Es decir, mira que esto lo vuelvo a hacer porque eh, muchas veces lo que se oculta. Aquí yo he buscado un teorema que me diga que eh, quien que, even, que el número A ah, cero. Epa. bueno, y mira que me lo sale aquí y dice, bueno, pues aquí lo tiene hay un teorema que dice eso bueno, pues nada, lo uso mira no sé si me va ah, aquí y si le digo esto mira que no le he puesto el patrón, sino lo que le he dicho esto a veces funciona, no siempre digo, busca los teoremas que resuelve el problema. Dice, el problema es que tengo que demostrar esto. Y dijo, busca los teoremas que me pueden servir para resolver un teorema que en un paso me resuelve el problema. Dice, bueno, pues ya está. Puede usar este, divide, o puede usar este, que es el que he usado, el segundo. ¿Vale? Pero he usado esta vez el buscar teorema con resuelve. ¿Vale? Así que el primero. Ya lo hemos aclarado y ya hemos encontrado el lema de Isabel que lo justifica. Otra cosa es cómo de Isabel ha demostrado ese teorema, pero claro, nos vamos a seguir hasta los fundamentos últimos. Veamos, con eso ya lo hemos demostrado. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos al caso de inducción. Suponemos, eh, cogemos un número natural, suponemos que pertenece a los pares y que ese número... Es par, según Isabelle, y ahora como ese número es par, utilizando eh, el H2, pues tenemos, usando el H2, el H2 lo que significa es que el número es par, por la definición de divisibilidad, como tiene como es divisible por 2, pues entonces tiene que existir un K, de manera que N es 2 por K. Ahora por la regla de eliminar el existe, puedo obtener un K, de manera que N es 2 por K. Hasta ahí, todo bien, ¿no? Y al final lo que tenía que llegar era al siguiente del siguiente, eh, que el siguiente del siguiente de N era par. Pero en realidad, el siguiente del siguiente de N es lo mismo que 2 por K más 1. Porque como N es 2 por K, el siguiente del siguiente de 2 por K es esto. Eso lo veis, Claramente por la aritmética, con propiedades de la aritmética que esta igualdad se tiene. Bueno, ¿ustedes lo veis? Si le digo a Isabel si lo ve, si le digo por simplificación. Isabel también lo ve. Pero si queremos ver cómo ha llegado Isabel de aquí a aquí, desde esta de siguiente, de siguiente de n a 2 por k más 1, lo tendríamos que demostrar. Vamos a meternos porque en los detalles, y en esos detalles, primero, el siguiente de siguiente de n es lo mismo que 2 más n, eso también es evidente, pero hay una regla que se llama suma 2 es igual que siguiente de siguiente de n, al fin de cuentas eso es lo que dice la regla, bueno, pues usando esa regla ya tengo 2 más n, pero como n es 2 por k, entonces... Eh, en donde pone n, puedo poner 2 por k. ¿Cómo? Usando el hecho que ya tengo aquí, que es lo que estaba suponiendo aquí, que n es 2 por k, lo que tenía en la línea 192. Y ahora, 2 más 2 por k es lo mismo que 2 por el siguiente de k. hombre Esta igualdad, ponerlo aquí. 2 más 2 por K igual a 2 por siguiente de K, eso aritméticamente es simple. ¿Cómo lo hay? Bueno, hay una regla directa en Isabelle que es multiplica por el siguiente a la derecha y voy a probarlo. No sé si va a salir. Si hago el, lo mismo que antes, busca teorema, Ese es muchas veces es el primer intento, busca el teorema que me resuelve el problema, veis que esta vez no ha funcionado. Luego, esta vez, había que, hay que buscarlo con los patrones, porque lo que tendría que buscar es eh, el patrón correspondiente a la multiplicación por la derecha. Pero, en fin, no me voy a meter en eso. Ya lo tengo. Y como la parte derecha del último coincide con la parte de izquierda del primero, de lo que quiero demostrar, pues ya tengo la demostración. ¿Veis que...? De la línea 194 a la 206, muchas veces cuando no quiero meterme en los últimos detalles, pues se deja simplemente todo esto, como hemos hecho, por simplificación y que Isabel busque las reglas, ¿vale? Bueno, una vez que ya tengo que el siguiente del siguiente de K es 2 por K más 1, bueno, pues, entonces... Eh, eh, ¿Dónde está? Aquí lo he demostrado. Entonces, ay, se ve más fácil aquí. Si el siguiente del siguiente de n es 2 por k más 1, es de la forma 2 por algo. ¿Por qué? Por la regla de introducción del existencial. Bueno, y si es 2 por algo, por la definición de divisibilidad, entonces el siguiente del siguiente de k. Es divisible por 2 y por tanto es par en la definición de Isabel. Voy a poner la demostración completa. Aquí, control menos. Bueno, para que entre, hay que ponerlo un poquito más chiquitita. Ahí está la demostración completa. Y veis que en todo, bueno, voy a quitarle este de aquí para que quede... veis que todos los pasos son pasos de simplificar solo esto o regla. Ha quedado clara la demostración y ha quedado clara que es lo que más me importaba, es decir, llegar hasta los detalles, que lo que estoy usando ahora es la regla de inducción correspondiente a la definición del conjunto de los pares. ¿Vale? Bueno, pues si ha quedado claro, vamos a seguir hacia adelante y lo que yo quería demostrar al fin de cuentas, voy a ponerlo otra vez más grande, control más, control más. Yo lo que quería demostrar era que un número es par, sí y solo si sí, es divisible por dos. Primero, ¿cómo se formaliza eso del sí y solo sí? Tened en cuenta que estamos en lógica de orden superior. Entonces, el igualdad es lo mismo que el sí solo sí. Luego, el enunciado. No, no, no. Eso es cómo se demuestra. Pero lo que os digo es que el igual y el sí solo sí es lo mismo. ¿De acuerdo? Pues dos cosas son iguales. Es lo mismo que decir que son equivalentes. Luego, lo que tengo que demostrar es que n es par, sí y solo sí... Es par según la definición. ¿Veis? Pero que aquí no he, no he escrito el sí y solo sí de la lógica, aunque es equivalente. ¿Vale? Y una demostración de lo que es equivalente es que le voy a decir la demostración, pues quiero, voy a empezar ahora por la detallada, ya después veremos la automática. ¿Cómo lo demuestro? Pues digo, lo voy a demostrar con la regla de Introducción del bicondicional. Cuando le diga esto, ¿qué es lo que me dice? Pues las dos implicaciones. Que si n es par, si n pertenece a los pares, hay que demostrar que es par según Isabelle. Y si es par según Isabelle, pertenece a los pares. ¿Veis? Que está igual. Al fin de cuentas, es las dos implicaciones. Bueno, pues vamos a la primera. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Que si n es par, entonces, si n pertenece a los pares. Entonces, pero esa es precisamente la regla de que par implica EB. Bueno, pues ya lo tengo. Y una vez que lo he demostrado, ¿qué tengo que hacer? La segunda. Pero la segunda otra vez lo mismo. ¿Quién es? La otra regla. Esta es muy corta, la demostración detallada. ¿Ha quedado clara? Que, en fin, al fin de cuentas, ¿qué he hecho? Como el sí solo sí es una igualdad y el sí solo sí es una doble implicación, he hecho un lema para demostrar en un sentido, y el otro lema para demostrarlo en sentido contrario. ¿Ha quedado clara la demostración? Bueno, y si ha quedado clara, ¿cómo sería la demostración detallada de este lema? ¿Alguien lo tiene claro? ¿Cómo sería entonces la detallada? Perdón, la detallada, la automática. ¿Cómo sería la automática? La detallada, la que acabamos de ver. Bueno, pues la automática no es más que decir simplificación usando los dos. Otra vez, ¿puedo quitar el auto? Vamos a ver. ¿Veis que no? Porque no tiene la, alguna de las reglas de simplificación, pero como no me quiero meter en los detalles, pongo el auto. Vale, Una pregunta. Una cosa que hicimos muchas veces el otro día era, yo tengo que demostrar esto y os acordáis una herramienta que he usaba para que me diese demostraciones sola, automática, que me la diera. Eh, bueno, se podía usar el try, como siempre, pero también recordad que en la clase anterior muchas veces usamos este botón, el botón para... Hacer para que me buscara demostraciones automáticas. Y le digo, venga, aplícalo. A ver si la que me da coincide con la que le he escrito. Bueno, pues le digo que me busque la demostración, la está buscando y veis que me ha dado otras. Bueno, ese es no exactamente la misma. Si le digo esta de aquí, bueno, también funciona. Que me dice, usando que even implica par, que par implica even, 5. Bueno, que le he dado distinta esta y usando velas. Bueno, velas, ¿por qué? Porque está lo del sí solo sí. ¿Vale? Así que podéis usar, hacer las demostraciones. El 5 es porque a las a estas le, para no tener conflicto con los nombres, le he ido poniendo un numerito al final. Esta era la 5, la 4. ¿vale? bueno bueno, pero dejo la que estaba y ya está bueno, vamos a ver ahora una de las cosas a volver a una de, a uno de las heurísticas de demostración que vimos al principio yo quiero demostrar <coughs> eh, esta propiedad quiero demostrar que si el siguiente del siguiente de N, lo pongo mejor el enunciado, que el siguiente del siguiente de N es par, entonces N es par. Esto es verdad, ¿no? Pero, ¿qué pasa si lo intento demostrar? Le digo, bueno, pues usa la regla de inducción, pero veis que con la regla de inducción lo que me genera no lo voy a poder demostrar porque ¿qué es el primer objetivo que me ha puesto que demuestre? Que N es par. Y eso no lo voy a poder demostrar. Luego, de esta forma no lo puedo hacer. De esta forma no puedo obtener la demostración. ¿Qué es lo que hay que hacer? Muchas veces lo que se dice es una especie de masajear el lema. En lugar de pasar del siguiente, de siguiente, de n a n, podría ser otro paso que sí me sirve para la demostración es pasar de n a n menos o. Mirad, es un cambio tonto. vamos Que ahora lo que... Digo, si n es par, n menos 2 es par. Mirad que esto es casi lo mismo. Pero de, con un enunciado puedo demostrarlo y con el otro no. Porque fijarse ahora, cuando nos metemos en los detalles, se verá todavía más, más claro. Cuando ahora le digo que lo quiero demostrar por inducción en par, entonces me dice... Hay que demostrar dos reglas. La primera regla que es que 0 menos 2 es par. Y la segunda, suponiendo que n es par y n menos 2 es par, entonces el siguiente del siguiente de n menos 2 también es par. Bueno, a ver, la primera, ¿cómo se demuestra la primera? 0 menos 2, si estoy en los números naturales, 0 menos 2, ¿cuánto vale en los naturales? Cero. Entonces, ¿qué es lo que en realidad necesito? Que cero es par. ¿Y quién es esa, era esa regla? Pues la regla par cero. Así que la primera ya la tengo demostrada. Voy a la segunda. Bueno, y en la segunda, ¿qué es lo que tendría que hacer? Aquí no lo ha hecho. Me estoy dando cuenta de que aquí no lo ha hecho. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué regla es la que tendría que usar? ¿Qué regla tendría que usar aquí ahora? ¿Ya? Venga, vamos a poner... A ver si sí, aquí le llego a la siguiente aplica sin ADD par punto paso y veis que con esta ya estaría la demostración bueno eh, bien y ahora aquí qué es lo que he hecho bueno con esto eh, par cero y par paso. Con que esas dos, ya está, es por inducción y lo que tengo que simplificar, eh, no, me necesita esta, pues necesito alguna más porque intervienen cuestiones de la lógica. ¿Vale? Bueno, pero estas son, digamos, las demostraciones aplicativas y las que más aclaran son las declarativas, así que vamos a ...a la declarativa. Esta sería la estructurada. Mirad, esta sería el primer caso. Y aquí tendría el segundo caso. Ahora aquí sí la escribí, antes se me escribió, se me olvidó. En la primera va a ser con el par y en la segunda con el par paso. ¿Qué es lo que quedaría? Bueno, pues lo que quedaría, y no me voy a meter, que esta habría todavía que simplificar los detalles, y eso os lo dejo como ejercicio que esto de aquí hasta llegar a los sin only, pero f... ahí entrarían otra vez cuestiones de la aritmética. Bien, y con eso ya se puede demostrar el teorema, porque si lo que quería, el que me falló antes, que el siguiente del siguiente de n es par, entonces n es par con el que acabo de, de, de demostrar lo uso como regla de simplificación y lo que me queda es esto. Que si el siguiente de siguiente de n menos 2 es par, n es par. Pero claro, ¿quién es según la aritmética el siguiente de siguiente de n menos 2? El siguiente de siguiente de n es sumarle 2. Si después lo quito al final es n, luego esto es aritmética pura y dura, entonces eso por simplificación, hombre, que si nos quisiésemos meter en los detalles, pues habría que haberlo. Y la regla Automática, bueno, pues nada, es solo esto como regla de destrucción y ya está. Si lo queremos hacer declarativa, que es cuando se aclara, bueno, pues la primera sería simplemente con la suma implica par menos y la segunda par implica. Bien, bueno, y con eso ya hemos demostrado que un número que el siguiente de siguiente de N es par, sí y solo sí, está Bueno, pues ya lo teníamos todo y se acabó. Bueno, ahora lo que quiero hacer, en fin, y hoy la Carla se va a ser también más corta, eh, algo que preguntó eh, algo que preguntó al principio Enrique, de que aquí está hablando de los pares, pero ¿y qué pasa con los impares? Bueno, pues podríamos hacer también definiciones inductivas pero cruzadas, definiciones mutuamente inductivas. Así que voy a definir dos conjuntos. Voy a definir simultáneamente, eso antes usted pare y no pare, el, voy a definir el conjunto de los números naturales que son pares y simultáneamente el conjunto de los números naturales que son impares. Los dos simultáneamente. ¿Cuáles serán ahora las reglas? ¿Cuáles serán las reglas para definir pares e impares. Bueno, pues mira, ¿cuáles son las reglas? El 0 es par. Bueno, pues se le voy a poner 0P. Para distinguirla de el cero ya la había usado antes. ¿Cuál es la regla de introducción de los impares? Si n pertenece a los impares, el siguiente de n pertenece a los pares. ¿Y cuál es la regla de introducción de los impares? Si n pertenece a los pares, el siguiente de N pertenece a los impares. ¿Estáis de acuerdo que estas tres reglas simultáneamente me definen los dos conjuntos? ¿Me define el de los pares y de los impares? Bueno, y esto es más o menos lo que preguntaste antes, ¿no, Enrique? Lo de qué pasaba con pares e impares. Bueno, pues ahora ya tenemos los dos. Tenemos los dos en juego. Pero, bueno, vale. Pero, eh, si queremos... Hace definiciones. Ahora, ¿cómo será el esquema de inducción? ¿Cuál será el esquema de inducción? Bien, pues el nombre del esquema de inducción... <coughs> no, eso se mete en un bucle. Si, si, si pregunta que el 3 pertenece a par, va a entrar en un bucle infinito. Con la definición inductiva. Eso no... no hombre, pues empieza a restar. 3 menos 2, 1. 1 menos 2, menos... Bueno, no, no, no entra en bloques, porque uno menos dos, pero, en fin, pero no es la forma de, de trabajar hacia abajo. Esa es la definición de las inductivas para ir hacia arriba, la recursiva es ir hacia abajo. Bueno, ¿y cuál es el esquema de inducción de pares impares? Si pregunto, el esquema de inducción dirá que simultáneamente estoy para... Demostrando una propiedad para los pares y otra para los impares. Es decir, para los pares, para los números pares, estoy demostrando la propiedad 1 y para los impares 2. Es decir, que van, a meter, van a entrar en juego dos propiedades. ¿Y cómo lo demuestro? Hombre, que el 0 tiene que cumplir la propiedad 1 porque 0 es par. Si N es un número impar y cumple la propiedad 2, ¿Qué lado es impares? Entonces el siguiente de n, ¿qué propiedad va a cumplir? Tiene que cumplir. La 1. Si n es un número par que cumple la propiedad 1, ¿el siguiente de n qué propiedad tiene que cumplir? La 2 porque el siguiente de n es impar. ¿Está claro el sentido del esquema de inducción de pares e impares? Vale. Bueno. Si ha quedado claro, vamos a ver una demostración que usa ese esquema. Yo quiero demostrar que si M pertenece a los pares, entonces M es par según la definición de Isabelle. Y que si N pertenece a los impares, entonces el siguiente de N es par según la definición de Isabelle. Bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer... Por inducción, usando la regla de inducción de pares o impares. Cuando lo diga, ¿qué me pasa aquí? mira que serían tres casos. Pues esos tres casos van a ser tres objetivos. El primero, que el cero es par. El segundo, que si n pertenece a los impares y el siguiente de n es par, entonces el siguiente de n tiene que ser... Eh, par Y lo mismo con los pares. Bueno, bien, pues vamos a ver, vamos a ir por paz. El primero, bueno, aquí no vamos a ir por paz, lo vamos a hacer. Estos son los tres casos que no sabía, todos se valen por simplificación. Y antes que me lo preguntéis, si pongo sin, all, pues también, es decir. Con el esquema de inducción y todo por simplificación. Esta es una demostración aplicativa no detallada y si uno se quiere meter los detalles, bueno, pues ahí está. Si se hace la demostración eh, automática, bueno, pues la demostración automática también en lugar del de auto se puede poner single, no hay problema. Y la demostración declarada, bueno, eh, declarativa, bueno, lo mismo, pero estoy haciendo una declarativa no detallada. El primero sale por, por inducción. Es más, veis que aquí he tenido que poner natural. ¿Qué pasa si no pongo natural? Pues no pasa nada porque en este caso es capaz de deducirla porque el e se está aplicando a números naturales. Bueno, Y aquí tenéis... La segunda también lo he hecho sin, sin meterme en detalle. Y en la tercera me he metido algo de detalle, pero veis que esta es lo que os digo, que es una casi detallada, porque aquí hay un paso que creo que ya lo hemos demostrado la otra vez, por eso aquí no lo hemos puesto. Y eso muchas veces, cuando se repite, la mejor estrategia es sacarlo como un lema auxiliar y usarlo varias veces. Aquí en lugar de auto quizás también podría poner sin. Sí, puedo poner sin. Pero veis que esto es una igualdad de la aritmética. Si queremos llegar a la detallada última, bueno, pues esto tendríamos que eh, meternos en más detalles, meternos en los detalles y en los detalles también aquí. Bueno, pero no me quiero meter en esos detalles, os lo dejo como ejercicio. Y vamos a ver lo último, y con eso casi acabamos, la definición inductiva de predicado. Bien, la inducción, hasta ahora hemos definido conjuntos inductivos. Mirad que la definición, he usado esta palabra, conjuntos inductivos. Pero, ¿qué relación hay en la lógica superior entre un conjunto y un predicado? ¿Veis que en, en esencia es lo mismo? Porque si yo tengo que A es el conjunto, de los X que cumplen la propiedad P, ¿qué más me da trabajar con el conjunto de los A que la propiedad P? Es decir, ¿qué más me da trabajar con eh, el conjunto de los pares o la propiedad de ser par? ¿De acuerdo? Pero también puedo definir, a veces, necesito definir predicados inductivos, no por recursión, sino inductivos. ¿Y cómo se puede hacer? Pues, pues en lugar de conjunto inductivo, mirad la definición, voy a ir a un predicado inductivo. Y eso es la última de aquí. Voy a definir el ser par, pero veis que ya no aparece conjunto, sino como un predicado. ¿Y cómo noto que es un predicado? Porque ya no es un conjunto. Es un predicado que dado un número me va a devolver verdadero o falso. ¿Y cómo lo defino? Veis que la definición es... El cero es un número par, y si n es un número par, entonces el siguiente de siguiente de n es par. Y ahora viene la pregunta del millón. Entonces, ¿qué me interesa hacer? ¿Trabajar con predicado o con conjunto? Bueno, pues aquí lo. Esto. ¿Y cuál es la respuesta? Pues si lo voy a utilizar con muchas operaciones, conjuntistas, es decir, los voy a usar uniones de pares con no sé cuántas, intersecciones, muchos que son operaciones de conjunto, pues entonces me conviene definirlo como un conjunto inductivo. Si no voy a usar operaciones con conjuntos, entonces me conviene definirlo como un predicado. Pero, mirad que las dos formas, verlo como conjunto o como predicado, son puntos de vista. Lo que pasa es, bueno, ¿en qué lo voy a usar? Es decir, otra vez volvemos a la cuchara y el tenedor. ¿Qué es mejor para comer? ¿La cuchara o el tenedor? Depende. Ya dije que comer gaspacho con tenedor, eso puede ser mucho esfuerzo. Cuando dices, es que me he forzado mucho. Bueno, porque te ha querido esforzar? Pues podría haberte comido con cuchara. Entonces, lo mismo. Si lo voy a utilizar mucho con operaciones conjuntistas, pues entonces me conviene considerarlo conjunto, sino como un predicado. Y con eso, pues termina el tema. Yo os dije que iba a ser corto, así que a terminar el tema, voy a parar la grabación.